Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona. Fíjense que este programa es uno de los más poderosos que tenemos. Dice el señor Albert Einstein, no existen alumnos malos, solo maestros que no sabemos enseñar. Vamos a hablar de la escuela tradicional. La escuela tradicional realmente es algo que funciona pero únicamente para cierto tipo de personas porque tiene mucho que ver con cómo aprenden ellos. Entonces, tenemos que comprender que la escuela tradicional no funciona para todos, funciona únicamente para el 30, 40% de los alumnos. Esto no es bueno ni malo, sino lo único es que pues realmente si en la escuela tradicional no se empiezan a hacer cambios radicales, pues va a seguir teniendo este porcentaje de eficiencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la escuela tradicional contra la escuela en aprendizaje acelerado o contra un entrenador entrenado con aprendizaje acelerado? Pues la... Diferencia es muy significativa. ¿Por qué? Porque el entrenador se encarga de que a todos los alumnos les llegue toda la información. ¿Por qué? Porque entendemos que todos aprendemos de diferente forma. Y es lo que vamos a hablar dentro de un poquito de tiempo. Pero es importante comprender que la escuela tradicional no funciona para todos. Entonces es importante comprender. Que no necesariamente que te haya ido mal en la escuela tradicional, significa que te va a ir mal en la vida. Entonces, lo que te vamos a enseñar en estos audios, en este taller, es que tú empieces a darle la vuelta al sistema tradicional. Que tú le llegues realmente, absolutamente a todos los tipos de aprendizaje y eso es lo que nos vamos a estar enfocando. Es importante que comprendas que no estamos diciendo que haces mal las cosas, ni que la escuela tradicional es algo malo. Por supuesto que no, es algo bueno y que ha funcionado. Lo único es que con estas estrategias que te vamos a enseñar, con estas herramientas, con estas técnicas, lo que vas a hacer es poderle llegar a la mayor cantidad de alumnos. Dícese Tony Robbins o Harv Becker o Blair Singer. Te vas a dar cuenta que todos ellos manejan muy similares técnicas. Es importante entender también cómo aprendemos los seres humanos. Existen tres tipos de aprendizaje, cómo aprenden los seres humanos. Y son el BAC. ¿Qué es el BAC? Visual, auditivo y kinestésico. Hay un cono que se llama el cono de aprendizaje de Edgar Dale, que te explica, en base a estadística y en base a un estudio muy intensivo que se hizo, que comenta que únicamente aprendemos el 10% de lo que leemos. ¿A qué se refiere con esto? Si tú piensas que con leer algo ya aprendiste, estás muy equivocado. Después de 10 días, únicamente recuerdas el 10% de lo que lees. Recordamos el 20% de lo que oímos o escuchamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que eso ya lo sé, es que, es que ya lo escuché, ya me lo han dicho muchas veces. Después de 10 días, por ejemplo con este audio... Si realmente tú no tomas notas, lo que va a pasar es que únicamente te vas a acordar del 20% de lo que oíste. Aprendemos el 30% de lo que vemos. Una imagen, un dibujo, un esquema, un diagrama. Entonces puedes decir, ya lo vi, es que esto ya lo vi. Pues únicamente después de 10 días te vas a recordar del 30%. Aprendemos el 50% de lo que oímos y vemos. Por ejemplo, ver una película, ir a una exhibición, ver una demostración, ver cómo ocurre algo. El 70% de lo que decimos y escribimos.